Qué buena idea tuvieron nuestros clientes cuando decidieron colocar una cocina de chapa, como decía al principio del vídeo, en esta parte. ¿no? Y es que es esa pieza que consigue conectar los dos mundos. Lo tradicional de la casa del pueblo, de estas casas rústicas que se reforman, pero también dándole estos puntos nuevos, este toque nuevo que tienen estos aparatos. Y te los voy a explicar. Hasta ahora, o las antiguas, Siempre tenían solamente esta zona de chapa, la zona de chapa en la parte superior donde muchos de nuestros familiares, los más mayores, cocinaban aquí. Ahora ya se le puede dejar esta segunda pieza. Es una parte superior en cristal. Un cristal específico y especial para poder cocinar en él. ¿Y qué ventaja te da? Pues fíjate a la hora de limpiar, qué fácil es limpiar este cristal antes que la chapa. También viene con un pequeño departamento abajo para utilizarlo de horno toda la zona donde se prende la lumbre y los tiros.